...para la seguridad en este país, en el gobierno del presidente Petro. Pues lo que hay que, y en lo que está empeñado el gobierno... ...es la construcción de, de la paz, tal como se ha venido planteando... ...que no significa solamente que se llegue a acuerdos... ...con el ejército de liberación nacional o que las organizaciones criminales se acojan a, a la ley eh, para que cesen en el ejercicio de sus actividades criminales, sino en cómo llegar a incrementar eh, el bienestar en general de la, de la comunidad, cómo lograr que las condiciones de existencia de la población eh, sea, sea realmente en términos de, de dignidad. La apuesta es por la dignidad de las personas y la dignidad de las personas tiene que ver para que sea una Realidad tiene que ver no solo con unas condiciones de seguridad en su, en su existencia, sino también con unas mejores condiciones eh, materiales. Son los propósitos que se, que se pretenden desarrollar, que se eh, vienen adelantando desde el gobierno. Políticas, por ejemplo, como, como la, la lucha contra el hambre en la que el gobierno está realmente muy comprometido. Es, es necesario también en el proceso de construcción de seguridad. La seguridad no es solo represión y es algo que se ha visto también en lo que se, se plantea en el foro de seguridad que se, que se desarrolla. No es solo represión Sino es construir no Condiciones de existencia Favorables Es el concepto que ha planteado Tanto el gobierno nacional De, de la seguridad humana ahí, Con toda la multiseguridad que la� que También que, que implica Desde diversas ópticas de Establecer en la realidad Ese concepto Ministro, De criminales ¿Cuál es ese mensaje paralelo Pues no y es sé, que es empezar que es por la entrega de los secuestrados o cuáles otras son es esas muy peticiones, muy peticiones que ustedes que están haciendo el, a la guerrilla? El comisionado de paz Danilo, Danilo Rueda ha planteado eh, ya en varias eh, gracias, ocasiones que ha requerido de las organizaciones, de la cerca de 10 organizaciones eh, que, están, que han dado la respuesta a la positiva roja, a la oferta eh, de del gobierno de, de, de, la de la paz total. De la ciudad, ¿no? que como una muestra de, de buena voluntad, de disposición para que hacia el efectivo cumplimiento de los acuerdos que eventualmente se llegue, pero de su voluntad de paz es que cesen en las actividades ilegales que vienen realizando, que se pueda percibir también un clima de relativa tranquilidad que muestre además al país la conveniencia de profundizar en, en estos procesos diferentes, diferenciados con actores también muy diferentes, estos procesos diferenciados de paz. Obviamente... Si el Ejército de Liberación Nacional está en toda su voluntad de eh, llegar a acuerdos en estas negociaciones, está comprometido también con la paz, pues debe dar muestras positivas de esa voluntad. Personas que tenga en su poder que liberen esas personas. Ese es un, un aporte importante y una demostración fuerte de su real voluntad. Ministro, usted ya estaba hablando fuego, de paz ya total. tendrá esa posibilidad de cesar fuego en los próximos días, se le hablaba hablado a las tropas sobre ese tema. El Presidente de la República ya ha planteado, eh, ha hecho planteamientos públicos respecto del de, de cese al fuego, que tiene que ser también en la medida en que se va avanzando en las conversaciones, que no es una oferta indiscriminada del gobierno, sino que tiene que ver justamente con los acuerdos a los que se llegue en cada uno de los espacios, en los niveles de, de conversación respecto de la fuerza pública no hay ahora ninguna instrucción de dejar de desarrollar sus actividades como lo, como lo obliga la Constitución. Eh, al contrario, se ha insistido con la Fuerza Pública que debe desplegar todas sus capacidades para garantizar seguridad también en los, en los territorios y a las comunidades eh, en la medida en que se vaya avanzando en las aproximaciones, porque todavía son también con algunas de, de las organizaciones, conversaciones eh, preliminares, exploratorias, exploratorias en la medida en que se vaya consolidando, pues ya se irán tomando decisiones. Sí, ministro, hablando de ese tema, en Arauca hay confinadas más de 700 personas por combates entre el ELN y disidencias FARC. ¿Qué sabe usted de esa situación y cómo va a actuar la fuerza pública frente a ese tema? Ese es uno de los, de los aspectos, de los temas a los que se ha referido justamente Danilo Rueda, cuando. Eh, cuanto habla de la eh, necesidad de demostraciones eh, concretas, específicas, de la voluntad de, de paz de esas organizaciones. Inclusive esto pues de, de cesar en las hostilidades, en las confrontaciones eh, entre ellos, para lograr generar una, un, un clima de tranquilidad relativa. En, en las comunidades lo que esperamos es que en la medida en que se avance en, en estas conversaciones preliminares efectivamente haya un cese de las, de, de las confrontaciones que lo que han generado es estos problemas graves para, para las comunidades, eh, atrapadas en medio del fuego de, de estas organizaciones. Ministro, para representación ya para finalizar, de los militares eh, en la mesa, como con La Habana, se eh, ha hablado del tema, ¿quién va a representar a los militares? Este es un, un tema realmente importante, las fuerzas militares deben estar involucradas también en, en todo el proceso de paz. Eh, hemos planteado aquí. repetidamente, la, la paz es una construcción colectiva, es un proceso de construcción colectiva en la que sectores tan importantes para, para la paz, como las propias fuerzas militares, pues deben, deben estar eh, involucradas. No se ha hablado, en concreto todavía no hay una definición tampoco de parte... Del, del gobierno en cuanto a la composición de, de la mesa de, de negociación particularmente con la Nación nacional, pero esos son procesos que se, que se van desatando eh, en los próximos días.